La ciencia de la división con la ciencia de lo puro, otra, de la otra, y, el, otra, y el denominador común, que va a ser los Beatles? El horror, el horror. Pues en directo desde de Raíz de 5 vamos a escuchar el número áureo más surimi Cuando todos hablan de algo de la ciencia más exacta, irracionalmente dicen pi. Que hay otros iguales, otros irracionales, infinitamente como el fi, es el fi, es el fi, es el fi, es el fin, fi. como un autofoto, es el fin. Los palitos de cangrejo, ojo de cangrejo, tienen más pierna. Lo que yo de pila rubio son surimi. Son los ojos de pescado con glutamato, almidón y sal. ¿Alguien nos ha tangado? Surimi. Mato, surimi El número dorado Dicen la proporción Divina Da Vinci, Miguel Ángel Usan fi Es el fi Es el fi phi, Es el fi El número dorado Es el fi ¡Vamos! Dicen que son para dietas, pero mejor comete un calamar. Soy salchichas del mar, soy surimi. Surimi, surimi, surimi, surimi. surimi. Tras, de aquí a Eurovisión. Esto es total. Estaría John Lennon, estaría orgulloso. Sin levantar la cabeza... Y Ringo Starr, que estaba bueno, vivo, ese sí. Ese sí.